que es un miedo constante porque sufres más acoso y tienes que estar aguantando los comentarios en la calle, los chulidos y todo eso, entonces yo creo que sería un constante miedo Para mí ser mujer es algo muy bonito debido a que somos capaces de hacer bastantes cosas, sin embargo en estos tiempos ya es algo complicado debido a todos los homicidios que han estado ocurriendo, o a que a veces nos limitan a hacer bastantes cosas. Y la verdad no, o sea, yo siento que somos muy capaces y no debería ser así. Para mí ser mujer no es tener miedo a enfrentar lo que estamos viviendo el día con los feminicidios y la agresión hacia las mujeres, sino que más bien es fortalecerte y defenderte con lo que puedas, con la mochila, con el celular, con lo que sea y yo creo que sería mucho mejor si nos defendemos entre todos y todas juntas creo que eso nos daría mucha más fortaleza Bueno, se siente preocupación porque creo que todos los días sufrimos un acoso todas las mujeres por el simple hecho de que los niños o hombres se griten unos piropos al estar en la calle Es como que algo muy bonito, por así decirlo porque tienes muchas cualidades, pues hacer muchas cosas y ob obviamente también es como que un factor de riesgo debido a que pues en el exterior <risa> sufres pues múltiples acosos, tanto en transportes o en el lugar laboral o así, entonces como que tiene sus contras y sus pros, pero pues independientemente yo siento que pues deben sobresalir más lo, lo bueno. Pues ser mujer implica... Mucha responsabilidad. Ser mujer en este país no es fácil. En un país de América Latina, en un país pobre, en un país donde hay muchos tabús todavía, en un país machista, en un país donde la violencia en lugar de, de crecer se va incrementando día a día. Yo creo que la violencia está relacionada con estas ganas, y este trabajo que ha demostrado la mujer en las últimas décadas de que podemos hacer trabajo eh, profesional, incluso también eh, trabajo laboral, igual lo mejor que los caballeros sin ofenderlos, y a lo mejor eso también ha detonado esta parte, ¿no? un poco de celo, y bueno, al final eso se convierte de alguna manera en violencia. Ser mujer es maravilloso, pero es maravilloso cuando, cuando puedes ser libre de expresar tus ideales, tu ideología. Ser mujer es maravilloso cuando puedes estudiar lo que tú quieres sin que te impongan que tienes que ser ama de casa o que tienes que ser madre. Ser mujer profesionista es maravilloso. Ser universitaria, mucho más, más siendo mujer. Sin embargo, las mujeres que trabajamos, las mujeres que somos profesionistas, las mujeres que nos dedicamos a la academia, a la ciencia, también somos a más de casa, porque también estamos ligadas a la vida tradicional, cásate, deten hijos, y desafortunadamente, aunque nos desarrollamos en el aspecto profesional y laboral, las mujeres también tenemos que cumplir un papel en el hogar, ser las que educan a los hijos, las que de alguna manera también ya proveen ¿no? económicamente en el hogar, pero también somos las que después de trabajar y llegar a las 11 de la noche a la casa pues tenemos que ponernos a trapear, a lavar, a cocinar. Porque aún los roles todavía no están bien definidos. Creo que la equidad tendrá que ser en que los roles sean compartidos al 50% y de la misma manera entre los hombres y las mujeres. Ser mujer es maravilloso porque somos, somos con fuerza, no somos el sexo débil, o más bien el género débil. Somos el género de la fuerza, capaces de parir, de crear vida. Somos el género que educa a los futuros jóvenes. Que somos las madres, las que educamos, las que enseñamos, las que proveemos de valores a nuestros hijos. Pero repito, ser mujer en México es muy difícil. Gracias.